En lo primero que pensé cuando grabé el primer tutorial, es en que puedan usar el código, descargarlo, verlo, editarlo, hacer lo que quieran. Por eso, uno, lo publiqué en código abierto, y dos, en este video les voy a enseñar cómo descargar proyectos de otras personas, y también un poco capaz de actualizarlos. Por eso vamos a ir a la fuente principal de código abierto, que es GitHub. Para darles un primer ejemplo voy a buscar Westnot, que es un videojuego de código abierto Es uno de los más grandes y famosos Primero les puedo decir es que Todos los proyectos en código abierto tienen una licencia Eso les dice cuánto la pueden usar Qué, qué pueden hacer, si pueden... Si pueden usarla para comercializar Si la pueden editar La licencia generalmente viene con nombre en un archivo de nombre license, pero en este caso viene con el nombre Coping, como haciendo referencia a si se puede copiar. Y acá trae la licencia que es GNU, en este caso. En internet hay muchos videos explicando cada licencia y qué podés hacer con ellas, pero no nos vamos a enfocar en eso ahora. Lo que quiero hacer es descargar el proyecto Haldrick que es como una segunda versión del juego hecha en Godot. Bien, para descargar el proyecto Github tiene acá el botón Code eh, No sé cómo dirá en español código Donde nos da un link o nos deja descargar el zip Si lo descargamos y vamos a la carpeta Bueno, va a tardar un poquito, es un proyecto grande Lo descomprimimos. Acá tenemos el proyecto. En los proyectos de Godot siempre van a estar el archivo project.godot que se van a tener que abrir con Godot. Eh, en el caso que no les sale la opción pueden poner abrir con y buscarlo, pero ya si no les salió la opción antes capaz que no esté, lo pueden buscar de forma personalizada en la carpeta de instalación y le pueden poner que recuerde abrir siempre esos archivos con esa aplicación después de que importe los assets porque es un proyecto grande igual este proceso se hace solo la primera vez ya tienen el juego listo, pueden ver acá el código pueden ejecutarlo pueden probarlo y para entender un poco lo que está pasando tendrían que jugar al, al juego original pero básicamente es esto pero más complejo bueno pero todavía tenemos otra opción además de descargar el código por el archivo zip podemos copiar el enlace como les dije. El enlace nos sirve para descargar el código a partir de la aplicación de git. No les voy a enseñar en este vídeo cómo instalarla, pero una vez que la tienen instalada basta con poner git clone y después el, el link pegar y eso va a descargarles el proyecto. Puede tardar un poco más porque descarga los archivos por separado. Pero a cambio, no lo tienen que descomprimir, ya viene extraído. Y además tenemos otra gran ventaja, si entramos en la carpeta, esperemos que termine, todavía no, no vamos a ver nada si no. Adentro de la carpeta, usando el comando git pull, vamos a poder actualizarlo para recibir los cambios de los desarrolladores en tiempo real. Si vemos, hace ocho días fue el último cambio, de vez en cuando meten varios cambios juntos. Y así es como ya tenemos el código. Ahora, para poner otro ejemplo, vamos a ir al, al código de Mauro. Se los voy a dejar en la descripción del video, también está en el primer video. Acá pueden ver la licencia también. Cuando en GitHub usan el archivo license, GitHub toma el, la licencia que tiene y, y les da un resumen acá. La licencia MIT que usé es bastante libre, con la limitación de que no te da garantía. Vos haces lo que quieras con el código, lo podés hasta vender, pero no tenés garantía como te puede ofrecer el código de otra licencia. Vamos a hacer lo mismo, usar la aplicación de git. git clone y listo, ya lo tenemos descargado. Pero en vez de abrirlo desde acá como les enseñé, les voy a mostrar que esto no dejó en Godot los proyectos en, en la lista de proyectos que se abre cuando Godot inicia, para eso tenemos que poner el botón examinar en Godot y buscar una carpeta donde estén, yo sé que en descargas tengo el proyecto de WestNot, Haldrick y en des desktop el escritorio tengo Haldrick y Mauro también, así que con seleccionar acá esta carpeta toda va a encontrarlos y ahí lo tenemos. Si las carpetas son muy grandes pueden tardar, yo no tengo nada, así que instantáneamente lo hizo. Y ya tenemos acá los proyectos que los podemos abrir cuando queramos. Como una última cosa, para editar el proyecto de algún modo, en todos los videos, en este voy a cambiarle el icono, así queda más cheto como Haldrick. Para eso vamos a ir a la carpeta raíz del proyecto y vamos a cambiar este icon.png. Veo que mide 64 por 64 píxeles y voy a usar la cabeza del personaje. La guardo como icon.png Ah, pequeño detalle Me olvidé de escalarla Listo si volvemos a Godot, ahora vamos a ver el nuevo icono, y obviamente entrando vamos a poder editar el proyecto, ver los archivos, ejecutarlo y jugar. Espero que les haya servido y que por supuesto editen muchos proyectos, especialmente el mío.